Esto es acerca de la nueva pandemia mundial. Entonces, la manera en la que el, se expande. El, a ver, ¿cómo pone ahí? Zorronavirus. Zor Explíquenos, comandante Chapata... Eh, no, ahora soy el doctor Chapata. Pues. Ah, doctor Chapata, perdón. Eh, doctor eh, Chapata. Esto es un profesional invitado. A ver, eh, doctor Chapata, explíquenos cómo, cómo va la progresión del zorronavirus. A ver, entonces, como con grafica, cualquier virus, los palos de la tenemos el test y tenemos la cantidad de gente contagiada. ¿Cuál palo es cuál? Un momento. Entonces, eh, eh. Va a ver, deben de interrumpir tanto, coño. <risa> Venga, vale, perdone, doctor. Eso iba a... <risa> a ver. Pero, pero, ¿PH, zapata? ¿PH es que se pone? Pero... No, eh, PhD, eso. Ah, bueno, la PhD chapata. La prueba del coronavirus se, se, se ha hecho a una papaya y ha dado negativo. Estas a ver, pruebas son... Ahora correctas. las pruebas son bastante... Eh, acaban de empezar, entonces no tenemos mucho... Por lo tanto, ahora que acaban de empezar las pruebas y solamente las hemos hecho a un perro y a una papaya... Tenemos solo un infectado, ah, entonces son unas pruebas más fiables que las del coronavirus. Claro, claro que son mucho más fiables. Pero entonces, lo que pasa ahora, cuando empecemos los test en personas que no hemos empezado, vamos a tener, vamos a empezar a tener la información sobre cuántas personas están contagiadas. Entonces tenemos una cantidad x de personas contagiadas. Acá, Ajá. ¿Aquí? y aquí tenemos eh, personas testeadas. Testeadas. Muy bien. Entonces, a medida que vayamos testeando más gente, sí. Pues vamos a encontrar más personas contagiadas Por supuesto Esto va a ir más o menos uno a uno Y e irá subiendo así aquí al final esto va a tender hacia todos Ya dentro de dos meses como había dicho un colega Esto todo el mundo va a estar contagiado Toda la población mundial tan... estará contagiada de zorronavirus Claro, claro, tan pronto podamos testear a todo el mundo Pues todos van a estar contagiados Porque nuestro test siempre da positivo Siempre Siempre <risa> Entonces al llegar a todo el... Que todo el mundo esté contagiado Pues va a haber un... Una calamidad, eh, no puede estar todo el mundo con el coronavirus, como estás es, loco, entonces, pues. Es una catástrofe. Claro, va a morir mucha gente y al mismo tiempo va a salir otra, y esto va a crear un reset cuántico que va a hacer que vuelva a bajar. Por suerte, va a volver a bajar este virus. En, en, en otoño, en otoño se, se espera que baje un poco, ¿no? Ya, cuando, cuando la gente se, se deje canse. De deje de follar sí. por, por paro cardíaco. La gente está muriendo mucho de paro cardíaco claro. por follar compulsivamente esto, hasta la muerte. Claro, y esto va a crear una caída una recesión, eh, una inversa, una recesión es. del virus. Esto. Que al mismo tiempo va a ir poniendo a la gente más cachonda. Entonces cuando llegue al final va a crear este eh, una curva. Una curva Ajá. que lo que hace es cuando la gente se empieza a cansar otra vez de estar encerrados, de no follar y esto eh, resulta en que otra vez vuelva a subir, a, a y, subir. Es, y es cíclico es y bueno. vamos a tener el coronavirus por todo por todo el planeta tierra y el universo... Y eternamente. Economía. El zorroravirus se acerca. Prepárense. Tengan, tengan precaución. No se dejen contagiar. O sí, no sé. El zorroravirus se acerca.